Por, por asistir al día de hoy tengo eh, caras conocidas que lo vimos en diciembre en una instancia que también tuvimos en las instalaciones de AECI junto con eh, en una, un evento también eh, que organizamos con CEGIVA, aprovecho y, y le, doy las gracias a, le doy las gracias a ambas instituciones que, con las que podemos y con las que estamos eh, trabajando en común bueno, la intención eh, en nuestra de hoy es contar lo que estamos haciendo desde el área de empleo de Pronadis y concretamente un proyecto que ponemos en marcha para bajar todas estas cosas que se han estado escuchando a lo largo de la mañana para bajarlas a tierra. Hoy me acompañan aquí, por, también por destacarlo, eh, Augusto Lotito, mi compañero, el compañero que ha, que ha estado moderando la jornada también forma parte de la unidad de empleo Fernanda Apud es una compañera socióloga que también forma parte del de, de, de, de área de empleo bien eh, cuando surgió el área de empleo en el año 2012 a mediados del 2012, hasta por agosto eh, nos planteamos este objetivo eh, a la hora de eh, dar respuesta a la cada vez mayor demanda que había de personas con discapacidades interesadas en trabajar el objetivo que nos marcamos fue crear el marco y las condiciones favorables para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al de empleo, esto es acceder, eh, pero también sostener y promocionarse dentro de una empresa, es decir, hacer carrera profesional y eh, previamente haber podido sostener niveles de productividad, eficiencia, etcétera, que sabemos eh, todos quienes estamos, o quienes, quienes están vinculados con recursos humanos, porque quienes tenemos o hemos estado vinculados con áreas de empleo eh, sabemos que el acceso de por sí no es suficiente después hay toda una necesidad de soporte que no siempre se tiene y a veces bueno, no son experiencias tan positivas como, como querríamos que fuera ¿no? eh, ese fue el, el objetivo que nos planteamos y eh, a partir de este objetivo hicimos una propuesta de plantear una estrategia de empleo que tuviera tres fases eh, inicia, conecta y Resetea. Son tres fases eh, que realmente se han convertido en nuestras eh, tres líneas de trabajo y que quisiéramos que eh, fueran líneas que se, console, que se consolidaran y, y pudieran dar lugar a otras líneas de trabajo o a otras, otras acciones compartidas. Inicia, lo voy a comentar muy brevemente, eh, pero um, Inicia es un, eh, es un relevamiento que estamos haciendo sobre el eh, que personas con discapacidad Hace trabajar y lo que pretende es eh, ofrecerle a aquellas personas con discapacidad en como decía, ofrecerle la posibilidad de generar un perfil profesional en el que se identifique, además de la trayectoria, además de la experiencia laboral, de la, la trayectoria académica, perdón, que tiene cualquier perfil profesional, en el caso de personas con discapacidad, hacer foco, además de esa información hacer foco en las necesidades de apoyo que tiene esa persona y los posi las posibles adaptaciones o posibles ajustes razonables que es el nombre técnico que se le da a, a esa persona que esa persona puede necesitar en un puesto de trabajo eh, en caso que una empresa se contacte con nosotros esa persona firma una carta de consentimiento y en caso de que una empresa se contacte con nosotros requiriendo una determinada, un determinado puesto podemos facilitarle una serie de una parte de esa información y los contactos de esa persona para eh, generar el mes. ¿De acuerdo? Eso. Inicia es eh, básicamente un, como comentaba al principio, un relevamiento de información. Conecta, en segundo lugar, lo que pretende es eh, generar un acercamiento de la temática de la discapacidad a tres actores. Por un lado, a otras áreas mides eh, Un ejemplo es. Martía Rodríguez, cuando lo estaba comentando una línea que estaba, que es la, la línea de trabajo desde INCU eh, y, y el trabajo que estamos haciendo en común, pero también otros programas de MIDES, que seguramente lo han escuchado hablar, que cooperativas sociales, subway trabajo, emprendimiento, contributo, etc. Bueno, hacer un nivel de acercamiento a la discapacidad en ese, en ese sentido. Por otro lado, a otros organismos públicos que también eh, están interesados en en ver cómo dar respuesta a, a las demandas de personas con discapacidad y, y de ahí surgen bueno, instancias, reuniones con el Ministerio de Trabajo, con INEFO, eh, con CEGI mismo, con eh, puertos, con lauderar, eh, asesorando y dando una mano en elaborar perfiles profesionales, cuando hicieron ya un llamado público el año pasado, se bueno, crean una serie de eh, coordinaciones que estarían inscritas en esta, en esta línea de ponencia. Bueno. Y en tercer lugar, otro actor que consideramos importantísimo y en este sentido ahí es cuando ustedes como empresas y como responsables de recursos humanos o de responsabilidad social empresaria entran es el, un vínculo que queremos, hemos querido estrechar a lo largo del año pasado con las empresas privadas. Se comentó al principio en la, en la apertura de la de autoridades, el año pasado, en el 2013, el 2013 fue nombrado como el año, el año iberoamericano de la inclusión laboral de personas con discapacidad. ahí hicimos como comentaba, gran esfuerzo para, para generar esos, esos, esos momentos de coordinación y de, de articulación. Y bueno, con muchas de las empresas que están aquí presentes ya hemos tenido esas instancias de coordinación. Queremos que, como decimos, como decimos son fases, pero queremos consolidar estas líneas. ¿eh? Es decir, vamos a seguir a lo largo de este año, eh, vamos a continuar con estas líneas de, de, de coordinación con empresas. Y en tercer lugar, que es lo que nos convoca hoy y nos parece importante compartir con ustedes, es Resetea. Resetea, la tercera fase, la tercera línea de trabajo, lo que pretende es implementar la metodología de empleo con apoyo en Uruguay como una herramienta de inclusión laboral que permita a las personas con discapacidad ejercer su derecho de trabajo. Empleo con apoyo, seguramente muchos de ustedes están familiarizados, María José Mañato comentó hace un momento que efectivamente eh, hay otras organizaciones que ya vienen desarrollando este, esta metodología y esta forma de trabajo ya en Uruguay, eh, nuestro interés es que desde la política pública se utilice esta metodología como, como dice en, el, en la definición, como una herramienta, como la herramienta de inclusión laboral cuando hablamos de empleo y inclusión laboral por hacer una introducción eh, teórica y para que, se, para que todos que estamos aquí sepamos de lo que estamos hablando cuando empleo con apoyo empleo con apoyo es un modo de intervención es una metodología, un método que da apoyo continuado a personas con discapacidad para acceder al puesto y sostener el puesto de trabajo en un empleo que sea remunerado del mercado laboral abierto es decir, estamos pasando de lo que son cajas estancas y espacios específicos para personas con discapacidad, pasamos, es un gran desafío sin duda y, está, y, y seguramente habrá dificultades pero también eso habrá retos, eh, le, la intención es jugar en el mercado laboral abierto y entendemos apoyo no como un apoyo emocional o un apoyo económico sino como recursos y estrategias que puede utilizar la persona para mejorar ese nivel de funcionamiento en diferentes contextos. ¿De acuerdo? Un apoyo que se lo, puede, se lo va a proveer un profesional, pero que la persona se va a apropiar de esas estrategias para que pueda sostener por sí mismo el puesto de trabajo. Algunas características de esta metodología son, como comentábamos anteriormente, es empleo real y el mercado laboral abierto. Hay un doble destinatario, es decir, el, va a haber un apoyo que se le va a dar a esa persona que necesita esas estrategias para que pueda sostener el puesto de trabajo. Pero también tendemos y hemos insistido mucho y eh, cuando hemos tenido reuniones con ustedes con empresas eh, hemos, hemos insistido en eso eh, consideramos que el, o entendemos más bien dicho entendemos que eh, para que una empresa incorpore o incluya a trabajadores con discapacidad entendemos que eso es una transición que no todas las empresas están preparadas bueno, la idea es poder acompañarlas en ese proceso entender que que eso, que va a haber, que cuando hablemos de empleo con apoyo va a haber ese doble va a haber un doble beneficiario, la persona, pero tanto en la empresa en cuanto a asesoramiento, en cuanto a información legislativa, en cuanto a adaptación de puesto de trabajo, etc. El operador laboral, como tercera car característica, el operador laboral es la figura clave, es el técnico, es el profesional que va a ofrecer, va a proveer de esos apoyos, de esas estrategias, y la, la modalidad en que, lo, en que se ejecuta esta metodología de empleo con apoyo es como dice en cuarto lugar en una secuencia de colocar formar y sostener es decir, se coloca la persona en el puesto de trabajo después de haber un análisis del puesto de trabajo eh, entre las demandas y los requisitos que tiene el puesto de trabajo y las competencias que realmente tiene esa persona se hace un análisis de compatibilidad y se ve si esa persona es la adecuada para ese puesto de trabajo o no una vez que se hace ese análisis se conecta a la persona, se la forma en el puesto y se da apoyo para sostener el, el puesto. ¿Queda claro? Sí. No. Ese apoyo, como comentaba, es un apoyo individualizado, es decir, es una, un operador por, una, por un trabajador, por una trabajadora, y cuando esa persona ha adquirido autonomía en esa tarea, la idea es que el operador le tire ese apoyo, ¿de acuerdo? Para no generar esa dependencia y para que la persona sea autónoma, no solamente para que para eso, sino para que ante los ojos del lo, de, de resto del equipo, pues entiendan que esa persona eh, puede sostener ese puesto ya sin abuso. acuerdo? Es, es una evolución dentro de, la, bueno, dentro de ese nivel de abuso que, que se pretende. Eso que estamos comentando ahora como características y como metodología, no lo estamos inventando nosotros, o sea, no está inventado aquí nosotros que de repente se nos ha ocurrido, es una metodología como dicen en la diapositiva, es una metodología que está en expansión, surgió allá por los años 80 en los Estados Unidos, pensando eh, dar respuesta a demandas de personas con discapacidades intelectuales severas que querían trabajar en el mercado laboral abierto. Y poco a poco se fue expandiendo por Canadá, por Europa, por América Latina, recientemente, los últimos dos, tres años, lo comentaba antes en la exposición, en la. La doctora Cristina Olivera, desde Argentina, exponía que ya hay experiencias de programa en apoyo en Argentina, eh, también en Chile, en Brasil recientemente están valorando la posibilidad de hacerlo. Y queríamos destacar que, con ejemplos de países que, lo han, eh, que han utilizado esta herramienta como una herramienta dentro de las políticas activas de empleo y discapacidad, desde la política pública, que han sido Irlanda, Noruega y Austria. Que toda esta información la tenemos, tenemos eh, lo, todo está todo documentado en PDF en estudios, en línea de investigación a quien quiera, o quien quiera profundizar más en esta en, en esta cuestión eh, se lo podemos hacer llegar y bueno, eso, son tres países que, que se animaron y digo se animaron porque es todo un reto y en aquellos países en los que que también comentaba Grisselo Oliver al principio en el ejemplo de España por ejemplo que hace desde el 82 tiene una ley muy pro inclusión pero hay una evolución que no ha tenido que no siempre se pueda ajustar a esta, a esta metodología que es en el mercado naval de de acuerdo, en América Latina como, como en cuarto lugar que es una oportunidad para las empresas sabemos que en América Latina hay una situación en general y concretamente en, en Uruguay eh, hay una mejora en la situación económica hay una muy baja desocupación lo cual ha hecho que muchas empresas multinacionales, muchas empresas extranjeras, hayan puesto sus filiales en, en Uruguay, pero también muchas empresas uruguayas se hayan desarrollado eh, muy positivamente dentro, de, dentro del país. Entonces nos parece que es una oportunidad que no deberíamos, o que estaría bueno que las empresas hoy en día no dejaran pasar. Y en ese sentido, hoy también nos acompaña eres que luego si quieren pueden comentar, eh, que está... Bueno, avanzando también en lo que tiene que ver eh, eh, como la contratación de personas con discapacidad como una acción específica de responsabilidad social empresarial. Bueno, obviamente eh, una metodología de esta que trabaje en el, en el mercado privado de trabajo es positivo para la persona con discapacidad por todas estas cuestiones que aparecen aquí porque ejerce su derecho a trabajo, aumenta su autoestima puede desarrollar su proyecto vital como cualquier otra persona puede estar, participar y formar parte del entorno en el que pertenece también se ha comentado a lo largo de la mañana cuando hablamos, la había anticipado también Eduardo Rocío y en su exposición, las personas con discapacidad hay una tendencia a que cuando eh, se incorporan los puestos de trabajo, adquieren un sentido de pertenencia respecto a la empresa y por lo tanto hay, un, hay una tendencia a ver un mayor nivel de compromiso por la dificultad a la hora de entrar, de entrar a de incorporarse a, a trabajar en un, en un empleo privado, sin duda mejora su calidad de vida y también evidentemente conoce la persona y se le reconocen sus derechos y capacidades entendiéndose como que es una, un ciudadano más que aporta a esa su, su sociedad en la que vive. O sea, bueno, eso sería como los aspectos positivos para la propia persona con discapacidad, aquellos que, eh, o aquellas personas que sean familiares o si tienen alguna discapacidad, saben que estos eh, aspectos son muy relevantes a la hora de, de, de incorporarse una persona a un empleo. Y ¿por qué es positivo para las empresas una metodología de empleo con apoyo? Bien, como comentaba antes, hay un análisis de puesto de trabajo. Por lo tanto, después de este análisis va a haber eh, la contratación, se va a hacer a una persona que se adecue a las necesidades y demandas que tiene ese, ese puesto de trabajo, por lo tanto, esa empresa. Bien. Eh, hay también un asesoramiento y un apoyo profesional externo que es gratuito para la empresa como lo comentaba anteriormente en adaptación de puestos de trabajo, en diseño de apoyos en la, todo lo que tiene que ver con la legislación relacionada permite reflejar el compromiso social de la empresa eh, mediante una acción de, de RCE mejorando la imagen que tiene la empresa hemos también estado comentando de cómo hay algunas empresas que han cambiado su marca para hacer llegar a más eh, ya no a trabajadores, sino a potencial clientes. Cuando hablamos de accesibilidad, no solamente hablamos de accesibilidad potencialmente para personas con discapacidad, sino también para ampliar la, la red de, de clientes y consumidores que tiene esa empresa. Esta metodología, además, al, al tener o al contar con un técnico, con un profesional dentro del puesto de trabajo, también ahorra en costes de tiempo y horario de formación, por lo tanto no es necesario asignar a una persona específica para... Entrenar y formar a esa persona con discapacidad que se incorpora al puesto de trabajo Y en último lugar, pero por eso me, eh, menos importante Es que la inclusión laboral de personas con discapacidad Es un claro ejemplo de ganar-ganar Que cuando, hablamos, eh, cuando se habla de RCE es un concepto que se repite mucho Y es un claro ejemplo de ganar-ganar porque no se está dando ningún favor a la persona con discapacidad Es decir, se está contratando a una persona para que... Eh, para que desarrolle un puesto de trabajo es decir, la persona tiene la oportunidad por eso también la, la jornada de hoy se llama una oportunidad compartida la persona cuenta con una oportunidad real de trabajo pero la empresa también cuenta con una oportunidad de cambiar su imagen social eh, también cuenta con la posibilidad de innovar en cuanto, es, en, cuanto, en cuanto es entender que las dinámicas laborales pueden ser muy diversas Está abierto a otras formas de producir y, y en ese sentido, bueno, hay muchas empresas que ya se han dado cuenta que, que, que efectivamente es, es una línea de innovación por la cual se puede ir avanzando. Bien, ¿cómo llevar a la práctica todo esto? Que puede parecer en la teoría muy, muy bonito, muy interesante. Bueno, hemos firmado este año, con nadie junto con la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y de la UNAR. Hemos firmado un convenio que va a durar 12 meses y que consiste en la capacitación de seis técnicos que puedan proveer de esos apoyos, como comentaba, de apoyos a la empresa y también a la persona con discapacidad. Se van a encontrar tres en Montevideo, uno en Maldonado, uno en Florida y otro en Paisano. ¿De acuerdo? Va a haber una capacitación intensiva y a partir de ahí se, bueno, se va a hacer. Escucharán de nosotros, seguramente contactaremos con eh, algunos de sus... Con sus empresas, con los departamentos de recursos humanos, para explicarles más la, este, esta propuesta. Hay un plan de trabajo, ahí va a haber un plan de trabajo tanto con la persona que, como con la empresa. Con la persona se elaborará un perfil profesional identificando esas necesidades de apoyo y esas posibles adaptaciones a tener en cuenta eh, en el, el puesto de trabajo. Se va a diseñar junto con la persona un plan de acción en la búsqueda de empleo y se contactará con esas empresas que la persona está interesada en trabajar a partir de su perfil y a partir de sus competencias. ¿De acuerdo? Y por otro lado hay un plan de trabajo en la empresa. Este plan de trabajo en la empresa va a pasar por, primero, hacer un relevamiento de posibles puestos de trabajo, esto es, esto es eh, tareas, requisitos y demandas que tengan diferentes puestos de trabajo para a partir de la base de datos que tenemos que comentaba en inicio, se acuerdan no? de la otra línea de inicio para ver qué personas están preparadas y pueden en ese puesto de trabajo en segundo lugar también ofrecemos formación al equipo de trabajo en aspectos básicos que tienen que ver con sobre trato adecuado y accesibilidad eh, también evidentemente hay un análisis de puesto de trabajo que sería el, el, el primer punto en tercer lugar ofrecemos también la posibilidad de valorar en la accesibilidad el puesto de trabajo o pues en la empresa, no con la idea de eh, eh, con la idea de determinar o obligar que se adopten esas medidas de accesibilidad, pero sí, en, en caso que una empresa decida eh, dar pasos o mejorar su nivel de accesibilidad dentro, dentro de sí misma, bueno, ofrecemos la posibilidad de generar esa valoración para que la persona tenga un parámetro para que la empresa tenga una especie de hoja de ruta en caso que quiera aumentar ese nivel de accesibilidad. No sé si es aquí. Y, eh, por último lugar, concretamente lo que tiene que ver cuando una empresa decida contratar a una persona con discapacidad, el servicio, sin duda el servicio de empleo apoyo, de entrenamiento y capacitación de la persona de puesto, un apoyo continuado y el, mon el monitoreo. Eh, Consecuente, ¿no? Para que esta, después de, de un nivel intensivo de apoyo y de retirada de apoyo, bueno, cada tanto se contactará con la persona de referencia, se contactará con el supervisor o, o quien la empresa determine que pueda ser la, la, el interlocutor en, en la empresa, para garantizar, como comentábamos al principio, para garantizar ese sostén y esa promoción, si es posible y genial, dentro de lo que es la carrera profesional de la empresa. Básicamente, esas son las líneas generales en lo que consiste este, este proyecto. Estamos ahora eh, deliberando las últimas cuestiones. Han, hemos, nos fue muy grato cuando saber que hubo un montón de gente interesada en formar parte de ese proyecto, de, de profesionales. Eh, se, abrió, se hizo un llamado hace un mes aproximadamente, un mes y medio. Eh, que La Facultad de Psicología hizo, hizo este llamado y se presentaron muchísimas personas eso ha hecho que quizás nos hayamos retrasado un poco a la hora de eh, a la hora de elegir quiénes van a ser los técnicos pero la parte positiva es que tenemos más para elegir es decir vamos a tener mejores eh, técnicos a la hora de ofrecer ese eh, nivel de servicio y nada más solamente animarlos a que nos contactemos eh, vamos a estar ahí pendientes de cualquier, cualquier nivel de asesoramiento, pero también si están interesados eh, estamos eh, disponibles, nuestros contactos son el mismo teléfono que comentó antes Matías, el 2400 0302, el interno 1653, ¿verdad? 1613 perdón, 1613 16 interno 1613 nuestras redes sociales son esta, nuestro facebook, Nides, el Mies arroba pronáis que intentamos estar manteniendo al tanto todo lo, que está, todo lo que estamos poniendo en marcha y bueno, nuestro correo pronays, arroba mides, punto, punto punto si quieren alguna pregunta sobre el...